¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora alola a Lola todos y seguimos en Pokémon Luna Nuzlocke. Eh, ya encontré con quién intercambiarlo, lo que sí, <ríe> teníamos la duda de cómo se hace. Creo que es en la Festiplaza, con la Wi-Fi encendida. Vale, ha costado, pero voy a explicar cómo es, ¿vale? Hay que ir dentro de la Festiplaza a Intercambio, Intercambio en Conexión, y ahí te va a aparecer el listado de tus amigos. Te van a decir, Khan, por ejemplo, que es con quien voy a hacer el intercambio. Amigos, le das aquí. Dice, ¿Quieres enviar una propuesta a Khan? Sí. más difícil ahora que antes. Ahora él le tiene que salir... Ha declinado la propuesta. <risa> a ver, se lo voy a decir. A ver, Dami, que la rechazaste. Te la envío de nuevo. Vale, ahora me lo está mandando él. Dice, Khan te propone intercambio y conexión. Botón, y para participar. Pues participamos. ¿Ya? Y todo esto es para evolucionar a Dacorita Solicitud en curso, por favor, espera Hola Damikan No me vas a escuchar, pero yo te voy a mandar Te voy a intercambiar aquí a Dacorita Él me va a mandar un Mazmar oh, Qué guay un Mazmar al 19 Le voy a preguntar que dónde lo consiguió ¿Quieres realizar el intercambio? Intercambio. ¿Se produce, si se produce un error de conexión o se apaga la consola a la mitad del intercambio, no podrás volver a intentarlo hasta después de transcurrir un tiempo. Vale. Me parece muy bien. Eso es para que no intenten hacer cloraciones. Voy a de más más no, te lo voy a dar de nuevo. <risa> Vas, me está diciendo cómo lo consiguió y es muy chulo. Ya me está haciendo spoiler. <risa> Aún no he llegado ahí mí Gracias. <risa> no pasa nada. Bien, ya lo registro en la Pokédex. Mientras a él le está evolucionando el Gengar. Esa da corita como evoluciona. Es que Damikan Dami ahora me está haciendo spoilers. Ahí con mucho cariño me está haciendo spoilers. <risas> Coño, bien tarda esto, ¿eh? ¿Quieres decir algo en este capítulo? <ríe> Bien, venga Más mar, intercambiar Intercambiar Bueno, ahí le envío de nuevo a Mazmar, y él me va a enviar a Dacorita. Por cierto, pásense por el canal de Damikan, lo voy a dejar arriba en la descripción, perdón, en la descripción también, y arriba en el botón de información. Recuerden que también estoy haciendo un sorteo de juego Pokémon Luna o Sol para los mil suscriptores. Bueno, nos vamos de la Festi Plaza. Y. No, aquí. Y. Perfecto. Vale, no sé cuántos minutos llevo. Tendré que cortar muchísimo. Y tendré que alargar más el. Bueno, tendré que cortar muchísimo, ¿vale? No se preocupen. Vamos a mirar a ver qué más notan por aquí. Con la Nintendo bien quietita. Porque si no. Mmm, mal vamos. ¿Le ignoro? Joder, un himno sospechoso me mira fijamente Yo le doy todas las perras Que este es el himno que, que va de violador por el mundo Venga, le doy mil pavos Ala, ¿de verdad quiere darme tanto? Le realidad no un himno, es un señor que va vestido con un traje de himno Gracias, buen mecenas Me da la MT descanso. Bien. Yeah. No es como comprar, ¿eh? Nada. Mucha comida, mucha comida, mucha comida. Hay muchas cosas, ¿eh? Y creo que aquí se puede capturar a Mimikyu. No estoy muy seguro. <risas> señora, señora, dígame algo. ¿Y usted? Nada, ¿no? Aquí cada uno a su bola. ¿Tú me vas a dar algo? No. Aquí no se puede salir. ¡Chacha! Está corta. Yo por ahí, no... Yo por ahí tengo que caber. A ver. Sí, tú qué, eh, eh, y tú qué, me gustaría comprar algo, me gustaría vender algo, yo estoy mirando, y esta me va a decir lo mismo, y esta igual, no. <ríe> Pero este y el otro entonces venderán cosas diferentes, deduzco. ¿Pokeball? ¿Superball? ¿Sanabol? ¿Nidobol? ball Hombre, debería comprar unas cuantas. A ver, Turnobol tengo cinco, pues cinco más. Ya me estoy quedando sin perra. <ríe> ¡No! Venga, Nidobol. 5. veces como quiera y te estaré esperando sanabol superbol 50 50 3 nada más vaya tiene un copón entonces te puedo con descontar 4 4500 de tu compra 450 perdón a ver tú que puedo comprar de aquí Pociones, repelente, despertar. Ah, contra, me estaban quitando el cupón. Yo decía que yo tampoco dinero no tenía. Vamos a comprar aquí. Me gustaría comprar. Una estatuilla rara. Or. <ríe> mm, yo la voy a comprar, ¿vale? Porque esto, esto no va a salir en cualquier lado por ahí. Venga, estatuilla rara. Ya está. A ver, tengo que tener cosas nuevas aquí, por un tubo. A ver, limonada, carburante... Ver. Esta tuya rara, dice... Ornamento que representa un Pokémon misterioso venerado desde la antigüedad en Alola como espíritu protector. La verdad que no se me parece a ningún Tapu. Descanso y sonámbulo, vale vallas, las nuevas vallas la caña, la... vale ok, vale, ya tengo todo hemos visitado ya todo el mercacentro este y yo había oído que mi Mikyu aparecía aquí esto es para vender yo quita, quita, quita que me está volviendo loco pues nada, vamos a donde tenemos que ir y es al sitio este donde se hacen las luchas Que tengo un pelín de cague <ríe> Antes de entrar vamos a guardar Bien Y vamos a recolocar a los Pokémon A ver, Rocío a la primera Dacorita... Aquí y a la corita vamos a darle... Objeto... Observar. La agarra rápida. Claro que sí. Venga, y seguimos. Por cierto, de este mismo vídeo voy a hacer un mini tutorial de cómo hacer un intercambio en Pokémon Sol y Luna. Que me costó un huevo encontrarlo, ¿vale? Y parte del otro. Nada, seguimos hablando con tanta peña... No me gusta. Es co son cosas que tienen los juegos de, de rol, de los RPG. Que siempre, siempre, siempre hay que estar hablando con millones de personas. Porque te dan muchas cosillas. A ver. Empezamos. <coughs> Esto es opcional. Aquí si se muere, pues no pasa nada. Dice, me alegro de verte por aquí. ¿Tú quién eres? Coño. ¿Cómo se llama? El, el Rey Misterio. Soy el paladín del Battle Royale Y mi misión es dar a conocer al mundo esta gloriosa tradición. Me llaman Royal, el enmascarado. El Rey Misterio. ¿Royal quién? Profesor, ¿es usted? ¿El profesor Cucuy? Royal, el enmascarado, he dicho. el profesor Cucuy. Ese pechamen es del profesor Cucuy.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 que ha derrotado a más oponentes, y con el mayor número de Pokémon en pie, es el que alza con la victoria. Bueno, lo mejor será que lo pruebes por ti mismo. Empezaremos con un Pokémon por cabeza. ¡Guau! ¡Wow, ¡Cómo mola! Es royal en el enmascarado. ¡Quiero luchar! ¡Quiero luchar! Venga, tú también. Muy bien, chaval. Y tú también, que falta gente. Ahora mismo somos cuatro en total, el número justo para dar comienzo a un Battle Royale. ¡Qué nervios! Descubrir, experimentar y vivir cada nuevo desafío en la vida como una gran aventura. Ese es el espíritu, y este es el momento de dar comienzo a un Battle Royale memorable. 3, 2, 1, ¡ya! A ver, esto no entra dentro del Nuzlocke. es una aventura, es un, una parte opcional de, de la historia. Entonces si aquí se muere alguno, no pasa nada. Básicamente esto es como los, mmm, los, ¿cómo se llamaban? Eh, que había un público y te valoraban y tal. No es parte del juego, vale. Entonces aquí se pueden morir porque coño esto es un 4 cuatro... 3 contra uno. <ríe> esto es una esto es una masacre. ¿Te imaginas que todos vayan a contra mí? No, no, eso no se puede. Y si encima estoy usando a código cero. <ríe> ¿Qué me va a contar? Comienza el Battle Royale. Además hay público y tal. Venga. A ver. Yo tengo wishy washy Y el que tiene un Rock Ruff no es otro que el Profesor Cucuy. Que nos quiere hacer pasar por gilipollas. Pero somos más listos que él. Venga, vamos a usar el poder Z. Y me voy a cargar, aunque debería cargarme a Rockraft, vamos a, a hacer todo lo posible para ir en contra de Código Cero. Porque lo que no quiero es que me gane el Código Cero. Mira, hice bien. Bruno <ríe> su Bien. Muy bien, Rockraft. Entonces fue el único que no atacó a Rockraft. Por la misma tampoco se me va a mover ningún Pokémon hoy. Vórtice Avisal. Venga. Bájale bastante. La vida a código cero. Que todos tienen un Pokémon menos yo Voy a usar a... Solo puedo usar, usar rocío Qué pasada Pues nada eh... Contra el código cero <risas> Bullying contra poplio Ostras Movimiento Z contra. Carrera arrolladora. Ataque normal. Chacho. ¿Te estoy defendiendo? <risa> ah, yeah, código cero fuera. ¿Quién fue el ganador?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 Sigue por la ruta 7 hasta el área volcánica del Huela. Te, te estaré esperando en la cima. Si pretendes completar el decorrido insular, te recomiendo que traigas contigo a tus Pokémon más capaces. ¿Ves? No hubo no hubo nivel ni nada, por lo tanto si hubiese perdido... Tampoco pasa nada. El Pintora, Tilo. ¿Cómo vais con las pruebas? Espero que estéis dándolo todo con vuestros Pokémon y disfrutándolo al máximo de la, de la experiencia. Pero Royal... ¿Cómo es que sabes que estamos realizando las pruebas? Ah, claro. Es porque llevamos nuestras insignias del recorrido insular, ¿no? Yo me lo estoy pasando pipa con tantos combates Pokémon. Pero, ¿y tú? ¿Por qué estás aquí? Mm. Porque Cero y yo estamos solos. No tenemos a nadie con quien acudir. Nadie que esté de nuestro lado. Eso es algo que no pienso olvidar. Y este lugar es el mejor sitio para tenerlo siempre presente. Vaya, la alegría de la vuelta. A ti te hacen falta un par de colegas con los que echarte una risa. Así te pasarían todas las penas. Ese dirá lo que quiera, pero yo creo... Yo me lo he pasado en grande en el combate. Los Battle royales son las la repera Y mis Pokémon también se lo pasan pipa. Vale. Bueno. Ahora Wisiwasi tiene que estar eh, completamente curado Correcto Ok, vale, no era parte de, del, del concurso Aquí es para poder participar contra otros, etc, etc, etc Y yo voy a seguir buscando en la búsqueda de los objetos perdidos ¿Snoobull me das algo? No ¿Tú me das algo? No Que gente más sosa más que no me da nunca nada. Son unos agarrados. Miri, mira tú que agarra la gente. Pues nada. Con el tiempo que tengamos, vámonos a ir a la nueva ruta. Que es por aquí. Creo. Opa. Sí, aquí está la nueva ruta. Vamos a hablar con la chica. Me Vamos a guardar. Y vamos a por el Pokémon de ruta. Ruta 7. Vamos a ver dónde me puedo capturar un Pokémon. Espera. Esto que tengo detrás es la, es la barrera del capitán. Podrá pasar por aquí cuando haya superado la prueba del área volcánica del, huel del Huelao. vale. Venga. ¿Dónde está el Pokémon? ¿Dónde está para capturar Pokémon? Tú no combates, por lo tanto me tienes que dar algo, no me quieres dar nada, capullo. Pues nada, hay que ir por aquí entonces. A ver. No puedes perderte la danza del Capitán Kiawe. Ki Tienes que ir ya mismo al área volcánica del Vuela. de Vuela Bueno, otra nueva ruta, área volcánica Recordemos que en el área 7 no he conseguido capturar ningún Pokémon Así que vamos a ir a ver qué Pokémon sale por aquí Vamos a ver el Pokémon de ruta y el Pokémon de ruta es un... o una... Magby. <ríe> eh, no sé si con Wisi así me lo voy a cargar. <ríe> Para empezar, voy a usar a Cuaro. va curando pide ayuda y viene otro más pi otro más pi hembra pero a nivel 19 Oye, va mejorando a ver nos cargamos a este más pi mierda eso no me gusta nivel 21, y se cura. Perfecto. Además, vi, voy a usar finta porque me da la impresión de que me lo voy a cargar. Pantalla humo. No te lo cargues, porfa. No, no, no, no. ¡Bien! Pero me quema. Me cago en todo. Pide ayuda. Que venga un más bar. ¡Tómalo, ahí! Eso es lo que quería. Venga. Pues... Finta a Mazmar. Que no creo que se lo cargue. Giro fuego y dale. ¡Y dale! ¡Ostras! Si llega a la mitad de la vida, mmm, Wisiwasi termina siendo un Wisiwasi enano. ¡Mierda! <risa> Ya está. Bueno, antes de que Wisiwasi vuelva a ser un Wisiwasi chiquitajo. Vamos a usar otra vez Finta contra Masmar. Ostras, ostras, ostras. Vale. Venga, Rocío. Tú puedes aguantar un... P un piquitito, un piquitito más. Yo te cambio, yo te cambio, yo te cambio, hija mía. Banco de rocío. Se perdió el banco. Y cambiamos de Pokémon. Metemos a... Prohibido Annie Ani. <ríe> a Dakorita. ¿Por qué no se puede cambiar? ¿Por no puedo cambiar a la Corita? ¡A Rocío! Atadura ¿Por qué su su sufre daño en cada turno? Va, Dios mío Pues nada, bolsa Hiperpoción 120, no necesita tanto Superpoción En Rocío Giro fuego. Miedo la clara. Se ha hecho niebla clara porque me da tanto. Tanto problema. Joder. Banco. Sí, bueno. Me voy a cargar al más big Porque me está dando mucho problema. Finta, Mapi. Venga. Chacho. ¿Otra vez? No, no, no, no. Fuera Mappy. Chao, ya. Adiós. Rocío está haciendo todo lo que puede, la pobre. No <risas> Madre mía A ver si ahora la puedo Si la puedo retirar Ya, todavía no puede Ay, Dios mío qué chungo, eh Super poción otra vez yo tú puedes Hostias Basada Tiene más del 50% No Sí, banco Con banco al menos resiste un poco más Eh... Más me ha ayuda, en serio Y viene otro No, bien Tengo un, po un poquito más de margen Vamos a usar finta otra vez contra más Dios, encima baja la precisión ¡Bien! ¡Pero no te lo cargues! ¡Venga, Rocío! ¡Rocío! ¡Rocío! A ver Ya no tiene atadura ¡Bien! Eh, Pokémon. Dacorita. Cambiar. ¡Dios! <ríe> Qué mal lo he pasado. Pensando que iba a perder al único Pokémon de agua que tengo ahora mismo. ¡Dios! ¡Ostras! <ríe> Se me había olvidado eso. Mm, hipnosis. Corre. Corre. Ah, hipnosis con cara rápida. ¡No! Bueno, Asqua. Mejor ascuas que lo otro. Venga, haz hipnosis, porfa. Haz hipnosis, haz hipnosis. ¿Qué te cuesta? Bien. <ríe> Dios mío, una ultra bol ya. Bolsa. Ultra bol. Pero ya de ya, de ya, por favor. Uno. No. Bueno, al menos sigue dormido. Yo lo que no quiero perder ahora es a, a esta mujer ahora. A la corita. Venga, otra Ultra y por, por favor entra. Entra, más, Mar. Uno, dos, tres. ¡Toma! Dios, que, es que lo he pasado mal. Uf. Es más difícil hoy en día capturar un Pokémon que ganar un campeón. ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Le ponemos un mote a mar sí. Es hembra. Eh... Suscriptores. Vamos a ver. esto ya está puesta. Vamos a ver qué más chicas hay por aquí. Carla MX. Carla, vas a tener un Pokémon <risa> guapísimo. Carla de México. MX. La X pequeña. Bien, super Pokémon de ruta. Que vas a la caja directo. <risa> ¡Dios! ¡Qué mal lo he pasado! Y pobre Wisiwasi, pobre, pobre Rocío. Pues nada, eh, mientras yo voy curando un poquito a Rocío, espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no estaban suscritos, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!